Tengo bastante tiempo sin rumbo fijo No puedo negarlo, me cuesta aceptarlo Preciso equivocarnos Volviendo a intentarlo Cuando lo pienso, no puedo, no miento Te digo que siento, pero mire el viento Y no puedo abrir los ojos porque Lo que veo a veces no me corresponde Y quiero gritarlo, me cuesta aceptarlo Pero no este hueco Estoy volviendo obsoleto y dime cómo hago para volver a... Tú estés. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cuando lo pienso, cuando no miento, te digo que siento, pero me veo el viento y no quiero abrir los ojos porque lo que veo a veces no me corresponde y quiero gritar. Me cuesta aceptarlo, pero en este hueco me estoy volviendo obsoleto y dime cómo hago para volver a encontrar mi interno. Mi interno, y quiero gritarlo. Me cuesta aceptarlo, pero en este hueco me estoy volviendo obsoleto y dime cómo hago para volver a encontrar